Hola amigos de Techcetera. Hoy estamos con Felipe. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Huawei. Hola Felipe y amigos de Techcetera. Eh, bueno, yo soy Felipe Osorio y soy responsable de, de retail y incluido este proyecto de tiendas, de tiendas propias. Entonces, pues bueno, mil gracias por la invitación y el espacio. Bueno, usted es el mismísimo Felipe en, en este proyecto. ¿Sí? Entonces... <risa> Cuénteme, la última vez que nos vimos estábamos en otra tienda, ¿no? ¿Qué ha cambiado de aquel momento a hoy? Bueno, de aquel momento a hoy, ¿qué ha cambiado? Y es, eh, la última apertura fue 2019 en Parque La Colina. Eh, de cierta forma ahí estábamos empezando la compañía bien en un proyecto de transición de producto muy interesante. Nosotros seguimos fuertes en dispositivos móviles, pero en esa época ya estábamos en ese, en, ese, en ese mundo del ecosistema. Entonces ya estábamos trayendo algo de computadores, algo de accesorios, eh, pero de, desde esa última oportunidad que nos vimos, Felipe, eh, todo ha cambiado inmensamente. Ya el proyecto de la compañía que viene estructurado desde el 2017 más o menos, eh, en fortalecer sus categorías de ecosistemas. Cuando hablo de ecosistemas es que la compañía viene en un proceso de transición bastante agresivo, por decirlo así, en crecer otras categorías en electrónica de consumo. Entonces, ahí hablamos de temas de ecosistemas como wearables, accesorios, Accesorios multicategorías para, todo, para todos los productos convergentes, computadores, computadores tanto laptops como de escritorio, eh, productos para gaming o monitores de gaming también, eh, monitores normales como para oficina, eh, en fin, una, un, un volumen de productos eh, bastante robusto. Entonces, eso es lo que ha cambiado. La verdad es que el ecosistema ha cambiado muchísimo. También todo el proceso de, de apertura desde la parte de software de la compañía en un, en un, en un ecosistema que lo hace mucho más, más envolvente, más como nosotros desde la parte de software, en, en, en la parte de aplicaciones, todo lo que es Huawei, desde Huawei Video, Huawei Music, todo este ecosistema que ayuda a que a exista una, una, una integración desde, desde software al hardware, donde somos expertos también. Entonces, esa transición ahorita la vemos mucho más robusta y es lo que venimos trabajando para, para seguir construyendo como, como empresa de tecnología. Bueno, debo decir que ahí me fregó, se me adelantó como siete preguntas, pero bueno, no importa. No, pero, pero si quiere vamos más de, en detalle en la, en la que quiera ampliar información. Sí, sí, sí. Bueno, pero, pero, pero creo que es un poquito el espacio para... para y lo que me preguntaba, ¿qué es lo diferente? Y es que lo diferente son un, un millón de cosas más diferentes que estamos, que estamos ampliando en este, en, este, en este nuevo proyecto de apertura de tiendas. Bueno, Felipe, cuando uno ve la tienda desde lejos... ¿Cierto? Porque todas se ven muy parecidas. Veo que, que tienen como la misma identidad y siguen un patrón. ¿Cierto? Sí, señor. Pero es, es llevar un, una identidad de marca, ¿no? Y esto es una identidad de marca que viene en toda Latinoamérica. Entonces es, es bastante, ese lineamiento está, eh, está muy bien construido, de cierta forma. Buenísimo. ¿Y el surtido cambia según la ubicación o no? El surtido... De cierta forma, eh, cuando uno hace aperturas de tiendas, el surtido cambia un poco también dependiendo del, del, del layout de la tienda. Entonces hay tiendas que permiten exhibir diferente. También eso incluye el metraje, qué tanto espacio se le da al área de servicio, en fin, con todo el esquema de, de, de bodegaje pues para atender también de cierta forma mejor a los usuarios y sacar un mejor, pro, un mejor provecho de esto. En la tienda de, de nuestro Bogotá que abrimos, pues ese mismo diseño va incluido en esa tienda, ¿no? No sé, es una tienda que tiene doble apertura. Digamos que es una tienda que tiene carrera y calle en, en puertas, ¿no? Entonces no es el formato tradicional, que es solo una entrada. Esta tienda, esta tienda tiene una doble entrada, entonces también tenemos que hacer este diseño eh, pues que sea muy amigable también para el consumidor que entre por ambas partes de la tienda. Entonces, eso hace parte como de nuestro, de nuestro reto de, de hacer un layout bastante interesante para, para el usuario. Fantástico. Bueno, y a nivel de tiendas y de posicionamiento y de retail y demás, ¿ustedes cómo están? O sea, ¿me puede contar Colombia qué, qué tal vende? O sea, si cuando se compara con otras marcas si tenemos cifras. ¿O ¿Qué me puede contar de eso? Bueno, ¿qué le puedo contar? Y es que algo que, que a mí personalmente me, me, me parece que nosotros estamos desarrollando y es que como compañía estamos haciendo algo que no todos están haciendo. Y es, eh, hay una gran diferenciación en todo este proyecto de ecosistema, donde vemos que el foco antes era dispositivos móviles. No más ahí en las mismas imágenes que usted tiene, puede ver Total. cosas muy diferentes. Entonces, eh, eso es lo que está buscando, Juan. Y esta es la diferencia del retail. ¿A qué voy? ¿A qué le puedo contar en términos de cifras? Pues no puedo ampliar mucha información, pues para no ir a ningún cliente en específico, y, el, el cual manejamos. Pero lo que sí quiero contarle es que estamos llegando con todo este ecosistema transversalmente en nuestra línea de producto entonces tanto así que en clientes de operadores de telefonía estamos haciendo este ecosistema entonces no es simplemente que ellos se van a ir solo a desarrollar una simple categoría que es dispositivos móviles o teléfonos smartphones, eh, teléfonos inteligentes, sino que también en este momento están desarrollando este ecosistema y categorías convergentes entre mismo entre múltiples dispositivos eh, de nuestro ecosistema Huawei entonces eso es lo que estamos desarrollando o sea vamos a ver el equivalente a lo que dicen por ahí de tienda dentro de tienda sí el, el, el tema de, de de shopping shop como usted muy bien lo dice la idea es seguirlo trabajando en todos los clientes cuál es esa gran diferencia entre el retail y lo que nosotros estamos desarrollando acá y es que pues esto es un espacio donde nosotros podemos expresarnos un poco más libremente. Entonces, nosotros podemos mostrarle al, al usuario eh, como este real potencial entre, entre diferentes dispositivos, que a veces por los mismos espacios del retailer, pues no lo podemos como expresar tan, tan, tan abiertamente por, porque pues son más reducidos de cierta forma. Acá tenemos una tienda de experiencia que es única para la marca. Entonces, podemos, eh, digamos que hablarle al consumidor de una forma mucho más eh, amigable. Entonces, y nos permite trabajar un producto de una categoría con otra. Entonces, pues esto es bastante interesante. Y es lo que de cierta forma estamos construyendo como ecosistema, lo que decimos nosotros de un real ecosistema. Por ejemplo, en la imagen pasada, viendo un router y cuál es esa conexión desde la aplicación de software, cómo la conectamos a través de un router y cómo es la conexión con los demás dispositivos, sea con un monitor, con un laptop, con un teléfono, con una tableta, en fin, múltiples dispositivos enganchados desde, desde, desde, un, un, desde un router que es un amplificador de, de, de señal. ¿cierto? Bueno, Felipe, y a nivel de usuario, cuando yo voy a ir necesito cita algo ha cambiado con el nuevo normal o ya entro fácilmente y listo pues afortunadamente los protocolos nos han nos han llevado a, a a tener una mayor apertura en las tiendas no entonces tanto en las tiendas de servicio como en las en las tiendas de experiencia entonces pues de cierta forma hay un hay unos protocolos de bioseguridad para todos los usuarios y pues la idea es que ya puedan vivir experiencias pero pues no, hay ningún tema de registro ni nada. Eso ya se maneja internamente en cada una de las tiendas para que el usuario pueda vivir la experiencia que queremos. Listo, Felipe. Y si yo soy uno de esos usuarios que no, sé nada, que simplemente estoy en el centro comercial y veo la tienda y digo, me suena, necesito que me ayuden porque no, sé, por ejemplo, cómo activar X o Y funcionalidad de mi reloj. ¿Puedo ir a eso o debo ir a otro tipo de tienda? No, puede ir a eso. Adicionalmente, ¿cuál es el objetivo de la marca en este espacio? Y es para que el consumidor tenga un tiempo mucho más... A veces el, la dinámica del retail es mucho más, más rápido. Entonces, a veces la dinámica del retail es la venta de la caja y la caja y el cliente entra, pasa, lo compra y sale. Esto es un espacio más de... como como ameno para el consumidor, ameno para que la, la persona pueda tener como 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para poder hacer una sincronización de su producto y se, lo lleve, y se lo lleve listo a su casa. No quiere decir que en el retailer no tengamos el espacio, pero es que el mismo eh, el proceso de, de, de agilidad que, el, que requiere el retail es mucho más dinámico. Entonces acá puede, puede hacerlo con mucha más tranquilidad el, el, el consumidor que entra a nuestro nuestra... O sea, no voy sí. solo a, a, a comprar, sino también a que me ayuden. La idea es esa y además es que también estamos manejando diferentes tipos de niveles de servicio en las tiendas. De hecho, tenemos unas tiendas que son enfocadas en servicio, donde también hay proceso de venta. Entonces, pues es, es, es muy bueno eh, eso para el usuario, ¿no? Bueno, Felipe, y ahora sí, sáqueme una duda. Espero que no me vaya a decir que no puede. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más vendemos? Uh -huh. Estamos vendiendo wearables muy bien. O sea, realmente wearables es una categoría que, que es muy atractiva. Tenemos productos en los diferentes segmentos. Entonces, pues eso nos permite también pero es una de las categorías que estamos vendiendo. El 30% de una de ventas de estas tiendas estamos vendiendo eh, dispositivos de, de wearables, relojes, bandas, en fin. Y también estamos vendiendo mucho lo que son eh, productos como este, un freelace o todo, eh, au, productos de audio. Entonces, uh -huh. los freebots y todo el tema de, de audio mire, ahí usted los usa, Ajá. además que ahí hay una cosa muy importante y es que el usuario se acostumbró a eso, mire mire, mire la situación en la que estamos, usted lo está usando desde una videollamada haciendo un proceso, entonces esto nos permite a que, a que ya la gente se ha dado cuenta de la necesidad, no simplemente era para estar en casa o estar en la calle o hacer un ejercicio, entonces es es, eh, son productos que, que, que, que, han, que han llegado para quedarse. entonces Son para que el usuario ya lo use en casa, lo use haciendo ejercicio, lo use en la oficina, lo, lo use en una videollamada, lo, hice, lo use en, un, en, en redes sociales para hacer un live. En fin, todo este tipo de, de, de, de escenarios le permite al usuario usar este producto que antes de una pandemia no se veía desde esa forma. Solo se vía de pronto para una llamada, una simple llamada. Entonces es algo muy importante y por eso se, se, se siguen vendiendo de la forma como les pues le estoy, le estoy bueno, comentando. Bueno, Felipe, y sáquenme de una duda espinosa. ¿Qué es lo que menos se vende? ¿Qué es lo que menos se vende? Eh, digamos que hay una categoría que es muy nueva y es de pronto lo que son los speakers. Estamos hasta ahorita entrando en speakers, entonces, pero ahí vienen unos speakers con unos, con, con una gran tecnología. Entonces, y que a través de los dispositivos de software estamos haciendo todo este proceso de integración para que el consumidor pueda, pueda, pueda vivir esta real experiencia. Felipe, recuerde cuántas tiendas hay a nivel nacional. Tenemos siete tiendas en este momento. En okay. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. ¿Y el soporte y las garantías me las dan en la tienda o debo ir a otro lado? Hay unos centros de servicio que tienen espacio de ventas, donde ahí tenemos todo el proceso de, y las otras tiendas de ventas con un pequeño nivel de servicio, eh, pero pues garantías puede encontrar en, en, en las tiendas de servicio, que son de estas siete, son cinco tiendas buenísimo y podemos esperar más tiendas el próximo año o nos quedamos con las siete pues la verdad este año vienen más tiendas ya estamos en proceso de de, de construcción ¿Este de otras año que tiendas? se va a acabar este año ya venimos con, con más tiendas entonces eh, eso, eso es una gran noticia eh, para los seguidores también de la marca porque viene vienen más tiendas en en este en este Digamos que en este segundo semestre ya estamos en proceso de construcción de otras tiendas para aumentar nuestra cobertura a nivel nacional. Felipe, ¿y vienen productos de gama alta? Porque desde hace harto no vemos smartphones de gama, de gama alta, vemos otros ya productos. Vienen, ¿sí? Ya vienen, no le puedo dar mucho detalle, pero en este segundo semestre vienen más productos de esos, de gama alta. Entonces, que nos van a ayudar a, a seguir construyendo este portafolio. Eh, desde, desde dispositivos móviles también porque no nos estamos alejando de los dispositivos móviles estamos creciendo nuestro portafolio de de de venta perfecto entre no, categorías no realmente no, no. entonces lo que toca es visitarlas y esperar que lleguen una más cerca claro Felipe y a, y una cosa más si me lo permite y es claro ahí hay algo muy importante y es que el mismo layout de, de, de, de nuestros clientes a veces no permite como esa mezcla de, de categorías. Entonces hay algo muy chévere de las fotos que usted está mostrando eh, y es que usted en, en puede hacer esa experiencia cercana entre múltiples dispositivos. A veces de pronto en, en, en, en los layouts de, de, de, de otros puntos de venta, no, no, no se permite. Entonces, esto es también para que el usuario pueda, pueda tener eso, eso como mucho más a la mano. De igual forma, es lo que estamos trabajando con todos los clientes. Esa múltiple categoría para poder desarrollar esas sinergias entre, entre productos. O sea, quiere decir que yo voy a poder ir a la tienda y ver las opciones de convergencia, por ejemplo, entre un reloj. El dispositivo móvil, el computador y Los demás. De Los teléfonos, porque... computadores, tabletas, eh, monitores, wearables, accesorios, porque hay accesorios adicionalmente para eso. ¿no? Y hay accesorios que también permiten eh, que podamos conectarnos desde un aplicativo que es múltiples eh, tiendas de aplicaciones. Lo pueden descargar y el usuario puede tener una experiencia de ese producto Huawei en, en múltiples marcas. Eso es algo bueno, muy interesante que nosotros. Y ahora tenemos. que nos dejó antojados, ¿sí? porque dijo que vienen más tiendas y que no sé qué, más o menos quiere decir que 2022, ¿cuántos vamos a tener? Deme un número así a grandes razones. No, no, no, no le puedo decir, pero es un plan de expansión que quisiéramos y que va, va a ser un poco más, más agresivo que el de este año. Quisiéramos desarroll, seguir desarrollándolo. Y, y pues bueno, la idea es tener una mayor cobertura de tiendas de marca también. O sea, hay, hay Huawei para rato. Pa, para rato, eso es lo que, y, y realmente eso afirma un poco la apertura de esto, pues es una gran inversión de la marca y pues esto le permite al mercado colombiano decir, aquí estamos, esto es un, este es un, un, un, una declaración que seguimos, estamos fuertes y queremos seguir seguir adelante desarrollando eh, país, ¿No? Esto es, esto, esto es, esto es una, esto es un continuo eh, desarrollo de, de la compañía y lo que está haciendo juego hoy en Colombia. Bueno, Felipe, última pregunta, porque esta me la hacen constantemente y es, ¿Los descuentos en línea son iguales a los descuentos de la tienda o cada market tiene su, sus características? Cada market tiene sus, digamos, sus estacionalidades, pero estamos en ese proceso de transición. Este es un canal muy, re, muy reciente en el proceso de ventas, pero la idea es ir un poco alinearlo con, con el equipo de, de ventas en línea. no. Lógicamente son, son, son diferentes canales y hay que darles también unas estacionalidades para que les permita, hay unas estacionalidades en el desde la parte de, de, de internet, ¿cierto? Y también desde la parte de offline hay, hay estacionalidades. Entonces, de acuerdo a eso, estamos trabajando para un poco alinearnos, pero también dejar, dejar que cada uno de los canales pueda, pueda tener su propio, eh, su propio eh, proceso comercial, ¿no? Su calendario comercial también. Perfecto, bueno, muchas gracias Felipe y recuerdo oh, que perfecto. lo esperamos en etcétera como siempre en su perfecto. casa. Muy amable, <risa> muchísimas gracias. De verdad, el espacio es maravilloso y bueno, para que eh, podamos recibir a todas las personas interesadas en las tiendas, en las tiendas Huawei.